En esa cuarentena, yo te invito a que no procrastines con tus cosas que nunca has hecho en la vida. Por ejemplo, aprender un instrumento, aprender a amar este cubo, o simplemente reflexionar con neurófilos, con la trek, de que nada es tan terrible y no morirás en el intento de vivir en una cuarentena. Piensa de que pronto se va a acabar y que el mundo se está arreglando. Aprovecha y disfruta con tu familia. Conocela a ti mismo, escucha una canción y no solo escúchala, ve más allá, reflexiona del tema aprende tu idioma, piérate los malos pensamientos, solo, disfruta y di, qué bacanería estar en cuarentena. Neurófilos, hechos para pensar.